Hola amigos, bienvenidos a Zona Gravedad Bueno, vamos a hablar ahora sobre la aerodinámica de una Gravity Bike de una bici de, de descenso por carretera eh, Como siempre, acudid si queréis a los videotutoriales de, de dinámica de coches de inercia en la cual está explicado, hay unos cuantos capítulos sobre aerodinámica que vienen todos los eh, conceptos que vamos a manejar ahora ya explicados y aquí solamente vamos a hablar de las diferencias, de cosas específicas que tienen las bicis y las motos que no tengan los, los coches como siempre, la resistencia aerodinámica es proporcional al producto del área frontal multiplicado por el coeficiente de penetración aerodinámica. El área frontal, si tú coges tu bicicleta, te subes encima y un amigo te hace una foto desde enfrente, son cuántos centímetros cuadrados ocupa tu silueta. ¿vale? Es muy importante reducir el área frontal. El segundo factor es el coeficiente de penetración aerodinámica, el famoso CX que decimos en Europa, o CD, eh, Coefficient of Drag, que dicen los anglosajones, eh, mide mmm, cuán fácilmente eh, penetra el, el cuerpo en el, en el aire. Como siempre, tenemos en cuenta que para reducir la resistencia aerodinámica tenemos que reducir este producto, uno o los dos componentes. Lo más fácil es reducir el área frontal, es decir, adoptar la postura de huevo cerrar los brazos, pegar los codos a las costillas, cerrar las piernas, las rodillas tienen que ir juntas una con otra, no podéis ir abierto con las rodillas abiertas, eh, tratar de mantener la espalda muy horizontal, mantener la cabeza por delante de tu cuerpo, que tu cabeza no añada área frontal a tu cuerpo, eh, que todas las piezas de la bicicleta a ser posible, queden en el área, en el área de tu cuerpo, digamos que, que sobresalga lo menos posible del volumen de tu cuerpo, que lógicamente es el más grande del conjunto, si reducimos el área frontal un 20%, podremos reducir un 20% la resistencia aerodinámica. Como decíamos en el capítulo anterior, no te engañes por las apariencias. El área frontal, llevando las manos a la altura de los hombros y llevando las manos a la altura del ombligo, Básicamente es la misma, tus manos quedan por delante de tu cuerpo, tu cuerpo ya está ocupando esos centímetros cuadrados. El área frontal básicamente va a ser la misma, con las manos altas y las manos bajas. Así que pon las manos altas, pilota bien y reduce el área frontal en otras parcelas. ¿Cómo podemos reducir el coeficiente de penetración aerodinámica? Bueno, básicamente lo que debemos hacer es suavizar este flujo de aire alrededor de nuestro cuerpo. De nuevo, en los capítulos de los coches tienes un montón de capítulos dedicados específicamente a esto. La manera más fácil y más inmediata es eh, utilizar una pequeña cúpula delantera, lo más sencillo es coger una, una lámina de policarbonato, curvarla y fijarla con bridas en el manillar, eh, con, con, como si fuera una pequeñita cupulita, eh, para tapar un poquito toda el área de manillar, potencia, cableado, etc. y podernos esconder el casco detrás de ella en las, en las zonas muy rápidas. Es importante que sea policarbonato. Sabéis que eh, el policarbonato o Lexan, que es una marca comercial, eh, no se astilla. Es el material con el que se fabrican las viseras de los cascos. Si utilizaras metacrilato, que es mucho más barato y más fácil de conseguir, el problema es que con un golpe se astilla y se forma verdaderos cuchillos, con lo cual, de hecho, en una verificación técnica te lo deberían de echar para atrás y no permitirte utilizarlo y no deberías utilizarlo por, por tu propia seguridad porque realmente es un, es un cuchillo. Otra manera fácil de reducir nuestro coeficiente de penetración aerodinámica es utilizar un colín trasero. ¿vale? Nosotros, una vez que nosotros hemos atravesado el aire, tenemos que devolver el flujo a su velocidad inicial de la manera más suave posible y creando la menor zona de bajas presiones detrás nuestro. Detrás de la rabadilla nuestra se puede insertar un colín trasero, eh, de nuevo, de un material que no te... Cause ningún daño en caso de caída y vas consiguiendo cerrar un poquito el, el flujo trasero. Además, estéticamente queda, queda bastante chulo. Otra manera fácil de reducir un poquito el coeficiente de penetración aerodinámica es eh, fabricar una rueda lenticular trasera. Es una rueda pseudo lenticular porque nosotros, nuestra rueda de radios, lo que hacemos es incorporarle dos, dos discos plásticos de nuevo de policarbonato, si vas a utilizarlo para la cúpula. Se corta un círculo utilizas la rueda como una plantilla y cortas un, un círculo eh, y lo que haces es cortar un, un radio y cerrarlo un poquito como si fuera un sombrero de un, de un chino, un, una especie de cono y eh, metes una por cada lado y lo fijas con unos tornillitos eh, entre ellas, al, al, cerca de la llanta, de tal manera que las dos planchas se aplastan una contra, contra la otra, una cinta plástica cierra el... El, el cierre, lógicamente, el corte lo se cierra con una cinta plástica y luego pintas el conjunto. Tiene varias ventajas. Una, reduce un poquito la penetración, la, el coeficiente de penetración aerodinámica. Segundo, evita que en ciertas posturas metas la punta de la bota en los radios, que a mí una vez me ha pasado en posturas muy forzadas. Eh, tercero, además mejora la estabilidad. ¿Por qué? Porque eh, si os acordáis en los coches, cuando hablábamos del centro de presión, cuando nosotros nos recibimos viento lateral, rachas de, de viento lateral, si nosotros tenemos mucha área lateral en la parte trasera, nuestro vehículo se comporta un poco como una veleta, es decir, gira contra el viento. Si nosotros tenemos una rueda lenticular trasera, ese viento fuerte que entre desde la izquierda va a hacer que la rueda, derecha se vaya a la, la rueda trasera se vaya a la derecha, la rueda delantera a la izquierda, con lo cual la bici se autoestabiliza. Por eso es muy peligroso y está prohibido y con razón utilizar ruedas lenticulares delanteras porque realizarían el efecto contrario. Y ante una racha de viento primero te torcería el manillar y segundo encima la bici iría buscándose ella sola a salirse de la carretera. Tendrías que ir luchando contra este efecto. Por eso se utilizan ruedas lenticulares traseras pero nunca delanteras.